Considerando que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos de dar gracias a Dios por lo que vemos ante el espejo. Quizá no es la persona perfecta para tus estándares de belleza, pero eres perfecta para Dios. Y eres perfecta porque... Él ve tu esfuerzo, Él ve tu fortaleza, Él quiere usarte de gran manera, lo único que impide que Él lo haga es tu poca capacidad de comprensión, comprender que somos más que carne, somos más que hueso. Nosotros no necesitamos palabras para hablar con Dios. A Dios le gusta más el silencio que hay. Cuando queremos una conexión con Él. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué palabras? Porque el universo no, no entiende de palabras. Entiende de sentimientos. Entiende tus emociones. Porque voltea a ver a un corazón agradecido. Entonces, somos imagen y semejanza del Creador. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros que podamos decir.? Si mi físico no estuviera en este momento, yo soy esto. Esta es mi esencia. Esta te la entrego. Un alma noble, pura, bondadosa. Un alma tierna, cariñosa, espontánea, alegre. ¿Qué es? ¿O solo tienes? Unas piernas bonitas. Un vientre plano. Qué bueno que lo tengas. Ahí me dices que se siente. Y uno batalla con eso. Con no saber que somos suficientes. Que somos perfectas. Nuestros gustos. No importa, no importa si a ti te gustas con pelo güero, pelo rojo, pelo negro. Eso no importa. Dios quiere ver qué color tienes el alma. Dios quiere escuchar qué melodías salen de tu boca. Tener amor propio va más allá de verse bien ante un espejo y ante una cámara. Estamos aquí para ayudarnos. Estamos aquí para declararnos en victoria, para levantarnos, para tomar nuestro liderazgo y avanzar. ¿Y aquí vamos a avanzar? ¿A qué? A un mundo mejor. A un mundo en el que hay amor. Hay paz. Hay esperanza. Un mundo mejor. Crea tu mundo mejor. Créate un mundo. Créate un mundo. En donde solo existes tú y los tuyos. Solamente a los que amo. No hay nadie más. Tenemos que levantarnos en victoria y levantar a quienes están con nosotros. Dejarnos también ser guiadas por los líderes. Mujer, necesitamos y para tener amor, ocupamos llenarnos de Dios. Si no hay un deseo y un anhelo de Dios, no vamos a lograr nada. Y nuestra casa será destruida. Levantemos la voz, como Dios quiere, con amor. No destruyas tu hogar. Ama al hombre que tienes del lado tuyo. Ámalo y cuídalo. Más si ya tienes hijos con él. Porque tu hombre puede ser bueno para muchas. Tu hombre ese que no soportas puede ser una bendición para otras. Y cuando veas que otras se le acercan para decirle, me gusta lo que eres me gusta lo que enseñas no se vayan a poner a la defensiva porque si ustedes no lo han sabido valorar ese hombre va a querer estar solamente con las personas que lo valoran una casa una casa en donde habite Dios debe de haber unión tiene que estar la unión ahí ¿Sí? tener amor propio es aceptar que cada uno tiene su propósito y no te vas a sentir menos ni vas a hacer sentir menos a quienes están por sus defectos Y con las cualidades, virtudes, fortalezas y habilidades de los que tienes en tu liderazgo podremos hacer un mundo mejor.